Ojalá me escuchen y escuchan nuestras rimas. Siempre los recordaremos porque están encima de nuestros pensamientos, de nuestro corazón. Y la familia por siempre para no hay razones. Yeah. No se puede lograr como no olvidar a los que no están Forever, siempre en mi corazón dulvita lo me en la vida un realidad.